Hecho cierto, es que eh, aquí lo que se está usurpando es el derecho democrático a que, por ejemplo, nosotros en el gobierno demos explicaciones de lo que estamos haciendo. A mí me gustaría que hubiera plenos para poder explicar qué es lo que se está haciendo y además, ¿por qué negarlo? A mí me gustaría escuchar a mis compañeros y mis compañeras concejalas hablando de cuestiones en sí, o sea, de este ayuntamiento. De este ayuntamiento me gustaría escuchar sus razonamientos y sus argumentaciones, lo mismo alguna no sirve. Los